Hola, soy Carlos y en este video te voy a enseñar a resolver todos los problemas que puedes llegar a tener eh, con la instalación de iOS 12 Ya sea porque no lo puedes instalar en tu dispositivo mediante iTunes, no puedas instalar la nueva versión, no sé, directamente desde el dispositivo eh, Ya sea por el perfil de la beta, ya sea... Por el perfil de la versión final, en fin, sea cual sea el problema que estás teniendo con respecto a la instalación de iOS 12, pues con este software, este programa, te vamos a ayudar a solucionarlo. El link de Raybook estará en la descripción para que lo descarguen, lo instalen, lo compren, ¿ok? Lo ejecutan, conectan el dispositivo y una vez dentro del programa le dan clic donde dice arreglar todos los bloqueos iOS. Una vez aquí vamos a encontrar varias pestañas en donde vamos a poder visualizar eh, algunos errores que podemos tener en cuanto a sistema se refiere y Rayboot puede repararlo A continuación le damos clic al botón naranja que dice reparar ahora, el dispositivo obviamente tiene que estar conectado y detectado por el programa Le damos al botón azul que dice reparar ahora y Rayboot eh, posteriormente se va a encargar de verificar la versión más reciente para poderla descargar e instalar en nuestro dispositivo nosotros desde acá podemos darle clic al botón de descargar para que el programa eh, sea quien realice la descarga y luego le podemos dar donde dice iniciar a reparar en el caso de que ya lo tengamos descargado sí. Por el contrario, nosotros hemos descargado el sistema eh, eh, En cualquier web de terceros Podemos seleccionar este sistema operativo En la carpeta en donde tengamos descargado el sistema Luego le damos a continuar Y luego Reboot se va a encargar de reparar el sistema Lo primero que va a hacer Reboot es verificar el software y descomprimirlo Y posteriormente es que se va a encargar de reparar el sistema operativo ¿Ok? Es muy importante estar pendiente del dispositivo Porque seguramente tenemos que colocar nuestro código de seguridad y darle los permisos al dispositivo de poder utilizar la computadora a la que está conectado ¿Ok? ya el siguiente paso es simplemente esperar a que el proceso de reparación de Rayboot finalice eh, para eh, resolver el problema y una vez hecho esto vamos a tener nuestro dispositivo restaurado y ya vamos a poder eh, actualizar a iOS 12 sin ningún tipo de problema